...por homicidio... ...sino por complicidad... ...ni mucho menos por portar un arma ilegal. Pues te puedo decir... ...que le renovaron tres meses de prisión preventiva... ...al...